prácticamente intransitable. Así describen el tramo carretero de la sección de Duey en el municipio de Cotuí, el cual tal y como se puede observar en las imágenes, presenta un deterioro considerable. La situación es de este camino, es que vean la, la situación que está malo, como no se pasar los vehículos, muchos oye se vienen de noche cuando viene a ver tiene un accidente. Sí, no, Si sí pueden hacer una ayuda, que nos ayuden para acá porque estamos. En cámara, Dionisio Severino para NTN, Giovanni Cordero.